Si me da el éxito sabe como yo soy, cuando vos me necesite o saber que estoy, de cayetano pero te doy, me llama para hacer lo que tenemos que hacer y después me voy. Si me da el éxito sabe cómo yo soy, cuando vos me necesite o saber que estoy, de cayetano pero te doy, me llama para hacer lo que tenemos que hacer y después me voy. Venga para acá, traiga todo eso conmigo vos más me hacerle mal, Todo el efectivo Ni cabida, no te quieren conmigo Toda la plata, mátame si no te sirvo Tu chacal, tu chaval atrevido Tu chacal, tu chaval, tu bandido Tu familia no te quiere conmigo Nunca vas a herirme, mátame si no te sirvo Si me duelecito, sabes cómo yo soy Cuando me necesites, o sabes que estoy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 Así que ponete bonita que en un toque ya arranca. Y chetado. suerte, cierra los ojos guacha y agarrate fuerte La luz está apagada igual yo puedo verte Vos encima de mí quieres sentarte fuerte Traiga todo eso pa' acá que nadie va a joderte No pinta grande porque estoy ready pa' verte Estoy del trabata hasta que me tiré para verte Me gané lo poco que tengo, no fue suerte no sé si vas a estar acá cuando despegue. Sin miedo al éxito, sabe como yo soy. Cuando vos me necesite vos sabes que estoy. Me cayetano, pero te doy. Me llama para hacer lo que tenemos que hacer y después me voy. Sin miedo al éxito, sabe como yo soy. Nosotros somos todo lo que ustedes están buscando No hay más que hablar